Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estés escuchando este video. ¿Que estoy intentando hacer los videos aún más cortos de lo acostumbrado? Sí, claro que sí. Quiero que sean ágiles, que sean y más tratándose de mercurio. Pero quiero que sean ágiles, que les sea fácil de poder... Tener esta información. Y de poderlos volver a ver. Y, y nada de que se entusiasmen con la astrología. Tres palabras claves para Mercurio en Tauro. Positivas. Y tres palabras claves negativas. Ya saben. En luz y en sombra. Este Mercurio en Tauro. Que acá tenemos al simbolito de Mercurio. En el signo de Tauro. qué significa cuando... Eh, está en la parte de luz, ese mercurio en, en tauro, las tres palabras positivas, son idealistas, son impregnantes, impregnan, eh, ponen su sello y son utilitarios, o sea, son útiles a la materia. ¿sí? Como contrapartida, las palabras negativas, son oportunistas, son demasiado realistas y son muy simplistas. Recuerden, estas seis cualidades negativas y positivas o positivas y negativas, como quieran verlas, conviven dentro de aquella persona que nace con este Mercurio en Tauro. Y después va a depender de los detonantes que tenga en su carta, cuáles toman mayor fuerza y cuáles no. Ya vamos a llegar a ese momento también. Por el momento me despido hasta mañana, pero sin dejar de mencionarles que se unan a nuestra gran comunidad centro aprender astrología y ahí en la página van a poder descargar gratuitamente, si quieren, este libro que es de donde yo saco las palabras claves, que es un libro que escribieron alumnos eh, participantes de este aprendices de esta de este Centro de Astrología eh, y que lo supervisé yo, por supuesto eh, lo tienen en PDF y lo pueden descargar completamente gratuito también está ahí en la página para si quieren comprarlo en papel eh, pero eso ya tiene un costo lo tienen que comprar directamente a la editorial ahí tienen el link pero si no se lo pueden descargar gratuitamente a su teléfono móvil a su computadora, donde quieran donde lo puedan revisar fácilmente les mando un abrazo enorme y me despido hasta mañana que vamos a ver a Mercurio en Géminis